Bueno, aquí estamos en obras. Ya he empezado a montarlo. Aquí también hay. Aquí. Ahí. Aquí también. Aquí hay un papel. Plastilina. Y este sería lo que hemos montado. Y aquí estarían las luces que podemos cambiarlas. Bueno, pues eso sería.